Bueno, creo que ya estamos en vivo. Bueno, estaba así sin programar. Algunos dirán, ¿qué hace Isabel aquí con una piscina? Pero bueno, aquí estaba con Isabel tramando una sorpresita y dijimos, bueno, pues ya que tenemos aquí la prueba montada, vamos a salir en directo a contar la sorpresa no quedaba otra. Entonces, bueno, estoy aquí con, con Isabel Martínez, que algunos ya la conocen, costeladora, tarotista, sanadora angélica, bueno, muchísimas cosas. Eh, pero, bueno, hoy nos, nos trae una sorpresa que va a brindar, que vamos a hacer el, el día 30 un, un directo, en vivo, donde vamos a obtener respuestas del agua. Por eso está la piscina. <risas> ¿Qué será eso de la respuesta del agua? Bueno, eh, ese día nos contará más en detalle, pero bueno, sí que quiero que nos cuente ahí un, un, un poquito. Bueno, ¿qué es eso de la piscina? ¿Y cuál es la sorpresa? Bienvenida, Chávez. Gracias, y Feliz tarde o feliz día para todos, desde donde, cualquier sitio donde se encuentren. Pues efectivamente tenemos una sorpresa preparada para el 30 de mayo, donde brevemente hablaremos qué son las constelaciones fluviales, cuáles son sus fundamentos, qué dinámicas podemos trabajar a través de las memorias del agua, que está comprobado que tiene memorias. Haremos brevemente... Una, una explicación de cuál es el tema relacionado con las constelaciones fluviales y la sorpresa es que participas en un sorteo y el ganador va a obtener la respuesta, que le, la pregunta que le haga el agua va a obtener ese día en un en vivo la respuesta, el regalo que le va a dar el agua según sus memorias y según las memorias que tengas en tu clan eh, familiar o en tu sistema familiar. Así que te esperamos. Llenas tu formulario antes del 25 de mayo y te esperamos en el en vivo el día 30 de mayo a las 20 horas España, 1 de México, 2 pm Chile y Venezuela. Gracias. Bueno, yo por si acaso lo, les voy a colgar aquí el, el, el, el enlacito de, de abajo, ahí está, para que tengan el formulario, <ríe> y, y, y bueno, que independientemente de que ganen o no el sorteo, los invitamos, ¿verdad?, a, a todos a estar este día, porque la pregunta que salga, eh, si tú estás ahí, es el que algo te va a mover a ti también, ¿verdad, Isabel? Así sí. que, eh, bueno... Apúntense en el formulario, que solo pedimos el nombre, el email y un teléfono, acordamos de ponernos el prefijo del país. Para así, con antelación, para que no salgan en público, ¿no? Pues que le puedan mandar un WhatsApp, un audio a Isa de mi pregunta es esta y puedan ver ahí un poquito los detalles y, y bueno, y que tengan que estar este día en directo, por supuesto. Y, bueno, pondremos un par de suplentes por pues si surge algo y, bueno, y nunca se sabe. A lo mejor un día hay, hay una sorpresa y de repente al final da tiempo a dos, pero, bueno, en principio vamos a, a hacer una. Pero, bueno... Eh, muéstranos un poquito la, la piscina, así para despedirnos. Y, sí, y, claro que sí. La a que a lo mejor ese día, si nos da tiempo, pues también podemos hacer algún movimiento, porque eh, movimiento es una pregunta que le hacemos al agua. Entonces podemos a lo mejor, si nos da tiempo, hacer una pregunta eh, sobre alguna energía al grupo que nos esté acompañando en ese momento, porque una constelación lleva un montón de pasos, entonces no, lo que vamos a hacer es un movimiento eh, que es una pregunta al agua. La persona ganadora hará su pregunta y como ya comentaste tú sabes, pues de alguna manera todos los que vamos a estar presentes pues vamos a tener allí algo de, de movimiento pues porque de alguna manera nos va a repercutir esa, pala esa pregunta que está haciendo la persona que salga ganadora en el sorteo. Y allí bueno, explicaré ahí ya la Ya se está moviendo mucho en la piscina, eh. Sí, sí, sí. Ya se está moviendo, hay algo, ya estamos ah, ahí preparando. Así es, señores. Una gran sorpresa que nos vamos a llevar ese día en, en ese live que vamos a, a tener. Sí, además, bueno, hay alguna otra cosa que no contamos, ahí igualmente dejo el teléfono para que se lleve, la lleven la sorpresa total ese día, así que, bueno, empiecen a rellenar el formulario, si alguien no aguanta y quiere tener una sesión privada, bueno, ahí igualmente ponemos el contacto de, de Isabel, y nada, un besito muy grande, gracias por... <ríe> por acompañarnos aquí en este saludo rápido, en esta invitación que hacemos ahí con, con toda la ilusión. <risa> Hemos tenido ahí algunos percances técnicos, digo, pero no, esto va a salir adelante, ¿verdad? <risa> y así, así es, muchas gracias. David. Aquí estamos. Gracias a ti por, por compartir, por dar a conocer estas cosas, bueno, ya nos hablarás con calma, de esa memoria del agua, qué tipo de cosas se pueden preguntar. Bueno, yo ya tengo ganas de preguntarte todo, pero bueno, vamos a esperarnos al día 30. <risa> Me Gracias, te esperamos. Grande. Hasta pronto.